Hola amigos, tra de trabajar desde casa, espero que estén todos muy bien, hoy les quiero traer una plataforma muy excelente, con buenos pagos y ustedes pueden multiplicar sus ganancias rápidamente, solamente poniéndole entusiasmo, ánimo y ganas de hacerlo. Bueno, para empezar primero, tienen que descargar lógicamente Telegram, para poder iniciar a explicar a ustedes sencillamente lo abren les aparece esta ventana ustedes van a elegir un bot puede ser de Dogecoin de LTC o puede ser de, de Bitcoin Cash en si ser algunas tres se las dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan acceder solamente le hunden click Rápidamente les aparece esta plataforma que ustedes están viendo en el video. Aquí son visitas, ese es el balance de pagos. pues para hacer anuncios de mensajes y también para hacer eh, anuncios de Poked Chats. Aquí te suelta el link de referencia para que ustedes puedan compartirlo con la demás comunidad que ustedes tengan o sus familiares. Estas son ayudas, y aquí podemos hacer publicidad paga para que, pues, lleguen más visitas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en otras redes sociales que ustedes deseen publicitar. También sus páginas web, también pueden darle tráfico web a través de mi ads. Entonces, vamos a ver un anuncio, le dimos clic, nos aparece esta ventana. Aquí es para saltar el anuncio, aquí es para cobrar el anuncio, le dimos clic abrir ustedes deben que esperar 10 segundos para que se complete la carga y así ustedes tengan el beneficio eh, las ganancias siempre van a variar puede ser entre mínimo 28 máximo hasta 5000 o lo que dependa la persona que esté pagando publicidad Así solamente ustedes van a trabajar, estaré subiendo más videos y espero que ustedes puedan eh, incorporarse más a la comunidad. Ahora somos poquitos, pero más adelante vamos a ser más, demasiados. Y si eres el primero, pues más adelante vas a ser el afortunado. Un próximo eh, billonario, millonario, lo que sea, lo que, tú, lo que tú te propongas, lo puedes lograr. éxitos y bendiciones, nos vemos en un próximo video. entonces, pues bien.